¿Cómo están? Yo soy Mabel y esto es Maybelline Amigos, amigos, amigos Yo sé que la semana pasada no les traje este video ah, no, no les traje nada, y les, no les voy a mentir Pues me dio flojera Pero no, no es cierto pero, amigos, me estaba guardando esto porque, amigos, amigos, amigas, mi mixes, les traigo mi totón. Les traigo mi totón y esto va para largo, miren. Les traigo mi tote de Biel, de K-Drama. Y me voy a desahogar un poquito con ustedes porque, pues, me quedó el coraje ahí atorado, pero, pues, igual, ¿no? Hoy, hoy vengo a mitotearles, vengo a mitotearles no sé cómo eh, tomar esto porque pues son noticias pero pues no son de fuentes confiables bueno sí unas sí pero las otras no saben cómo o sea unas es mi opinión personal entonces miren amigos primero que nada les traigo el mitotón porque estoy muy feliz amigos porque miren Earth, ben pavel dom nine y June ya se desligaron de motive village amigos yo estoy muy feliz y les voy a decir por qué ah. Pues como ya sabrán algunos habrán visto en Facebook, eh, pues Pavel eh, justo ayer o antier, les voy a dejar por aquí, eh, ya dijo que eh, no va a renovar contrato con Motive Village al igual que Don, Benjamin y sabemos que Nine y Jung lo hicieron meses atrás eh, por cuestiones personales. Eh, Nine está grabando en un tipo Produce One On One que canta precioso, amigos. Si no han escuchado cantar a Night, vayan a ver ese produce. Chino, güey, qué bonito cantar. Pero bueno, y pues Jung, um, no me acuerdo en qué está haciendo, pero, pero pues también ya se desligó del personaje. Benjamin hoy en la mañana eh, anunció, bueno, para mí mañana, para mí mañana, eh, anunció que también iba a estar este, retirándose de Motive Village. Pavel ayer, al igual que Don. Amigos, yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Pasando del escándalo que pasó con Earth, eh, que hubo problemas con los productores, que hubo problemas con... Um, pues, con todo... Podría decirte que con todo el equipo de Motipillage, que es la empresa donde están estos chicos, pues, amigos, les va a ir muy bien en su carrera. Miren, uno, a Nine ya ya está arrasando ese carnal. O sea, ya está diciendo... Yo no me voy a venir a estancar a Tailandia. Yo me voy hacia las chinas y me voy a convertir en un idol. 10 de 10, amigo. Muy bien por ti. Yo me la te felicito. Estoy muy feliz que le haya dicho adiós, Popo, a Motive Village y a Tumons. Digo, no es porque no me guste Tumons ni nada. Pero, o sea... Amigos, si esta empresa, si esta escritora no hubiera tenido eh, algo malo, algún problema... Primero que nada, seguirían los mismos 6, O sea, sin, sin God... Pero seguirían los mismos cinco y pues no hubiera habido ningún problema. Pero pues quién sabe, esto es mi opinión. No sé. Pero pues, cada quien, ¿no? Pavel, amigos, yo me voy a venir a Pavel porque la verdad eh, antes de que eh, Nine y June se desligaran de, de toda esta empresa. Y pues de toda esta historia, vaya. Eh, como que Pavel y Don ya se sentían como rezagados por todo el enfoque que le estaban dando al J-9, o sea, a, a John y Nine, entonces, pues, ya era más que obvio que está, estuviera hartísimo y decidiera, pues, el mejor momento para dejar esta empresa, al igual que Dom. De Benjamin también me lo veía venir porque, pues, o sea, no tiene caso que se quede ahí. Si su pareja no va a estar ahí, o sea, pues, él eh, no iba a estar ahí. Si sus compas tampoco iban a estar ahí, entonces, pues, muy buena decisión. No sé a qué se vaya a dedicar él, Digo, Benjamin, pero, pero pues está súper bien. Miren, yo lo veo 10 de 10. Qué bueno en sus carreras. Lo que viene les va a ir mejor de, los que, de lo que les podía haber, eh, les pudo haber ido con Two Moons, con Motive Village. Yo tengo mucha fe en estos amigos. Miren, yo estoy muy feliz de que, de que se estén tomando esto en serio. A Pavel, amigos, vayan y síganlo a TikTok porque la verdad el canal. El canal 10 de 10, se está exponiendo, miren, ya tiene muy buena compañía con el top, top. Sí, se llama así, el tap, top top. creo que se llama así a Este, este men, este, y luego con, no sé, pero anda muy como que muy ligado a la International Line de, de, de los 10 Sí, amigos, yo estoy muy emocionada porque anda muy juntitos con ellos, y sí, miren Perfecto Aldon ya no lo he visto pero, pero yo sé que le va a ir muy bien, lo que sea que haga le va a ir muy bien Igual él, er, que creo que es modelo, si mal no recuerdo Es modelo y también está yendo muy bien, muy guapo muchacho Jung, como Jung era el más chiquito de todos, creo que tenía 18, 19 Cuando fue este, este bien, eh, creo que eh, pues él no más dedicado a ser actor y ser estudiante Pero no estoy muy segura no he checado si mis fuentes son verídicas. Yo nomás estoy trayendo mi tote, ¿ok? Entonces, felicidad. Y luego, después de que salen todos estos desligues de, de, de Motive Village, llegan, nos llegan con la uh, noticia de Monstres de Ambassador. ¿Qué me estás contando, amiga? Eh, ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás tratando de decir? ¿No, te, no se te hizo suficiente de haberte quitado de encima dos cast. ¡No! Ahora vas a contarme otra historia. Digo, sí me estoy quejando, pero obviamente la voy a ver, amigos. ¿Por qué? Por el mame. Yo la voy a ver, ustedes la van a ver. Bueno, no sé si la vayan a ver, pero yo sí la voy a ver. ¿Por qué? Pues por el mame, me encanta. Pero bueno. Eh, amigos... No, no, estoy muy segura de que sea trata esta historia Pero sé que va a ser otra Y va a tratar de uno de los personajes Que estuvo haciendo como un Un cameo Ahí en Two Moons. Entonces se van a centrar Como que en ese personaje que está de lado Y pues van a ser como que uh, Pana, Guayo uh, Y pues el Fort Beam eh, Pues tan felices de la vida Como si nada y pues a ver amigos, ¿cómo va? Les digo, no he checado mis fuentes todavía, pero pues yo traigo mi tote porque necesitaba sacar, no, no tengo a quién contárselo amigos, la verdad. O sea, como pueden ver, no tengo a quién sacarle mi tote y si tengo a quién, pues ya lo sabían y a muchos no les interesa y pues yo sé que a lo mejor a ustedes les interesa. Eh, ya lo habrán visto en varias páginas de Facebook, en Twitter, en, in en Instagram más que nada, porque pues ellos lo publican en su Instagram, tanto para los fans tailandeses como para los fans internacionales. Yo, gracias a que hacen esto, amigos, yo pude entender qué estaba pasando y por qué había tanto, tanto, tanto, tanto mame en Facebook. Pero bueno. Ahora, mi tote número 2, amigos. Y esto va más que nada para el gay drama y los k-popers y así. Porque, amigos, amigos, amigos, amigos, otra cosa por la que estoy demasiado feliz este día, esta semana, o sea, no hay nada, nada, nada que me haya alegrado, alegrado más la semana en los primeros días, o sea, lunes y martes. Que esta notición que les vengo a traer, güey, son dos noticias de este grupo que digo, señor, arte, gracias a Dios. Amigos, el primer mitote de este grupo es... Astro, Astro, Astro, Astro Amigos este, este grupo, miren Nos trae arte cada que hace comeback No falta mucho, por cierto Para el comeback, vayan a apoyar el comeback Stream Anok Bueno, ya ya pasó mi, pasó mi fase de Aroja, porque también soy Del fandom, entonces Amigos, les vengo a traer mi tote De que Chaumu El mismo que salió en True Beauty de Suho Miren qué guapo, es precioso Bebé bueno, este chico, amigas, amigos, está considerando otro papel para el drama de Island, o sea, el live action de Island, que si mal no tengo entendido es eh, un anime. Y un huevo precioso, bebé, papacito chiquito, va a ser. Hacer... Esto es lo más impresionante, menos lo que más felicidad me trae. Que otra vez el Señor me está diciendo, hija, vete por el camino de la religión, tú debes seguir ese camino, pero yo le digo, no Señor, gracias por tratar de, pero no Señor. Entonces, amigos, amigas, uno va a hacer el papel de un padre exorcista. Amigos, yo me emociono un chorro porque, o sea, aparte de verlo como... Ya lo hemos visto en dramas históricos, en pues dramas normalitos, en plan de eh, esta época, o sea, actuales. Lo vimos en True Beauty mostrando otra faceta de él. Y ahora lo vamos, Sí acepta el papel, sí acepta el papel porque todavía está en pláticas. Muchas páginas y muchos sitios han dicho que ya lo aceptó. No sé, amigos... No sabemos, hasta que no sea, pues, un, em, uno, un emitido oficial por la empresa de que aceptó el papel o que hasta que yo no vea las carteleras de Island con un wow participando, yo no les voy a decir es 100% verídico, pero está considerando este papel junto a la actriz que salió en It's Okay, To Not Be Okay y otro actor que no me acuerdo cómo se llama. Eh, amigos, qué felicidad, o sea, este hombre nos trae tantas facetas Y a tan corta edad Que, mira Amigos, es, es mayor que yo, la verdad Él no va a perder su tiempo, pero a su edad Ya, ya estaba en Astroway Ah, ya, estaba debutando el, el amigo este, amigas No, No, no, no, no, no, miren Arte que es este Hombre, vamos a admirarlo otro momento Por favor Amigos, estoy muy feliz yo porque está avanzando mucho en su carrera y está avanzando mucho y todo lo que hace lo hace considerando eh, el grupo hace, lo hace para que tenga más reconocimiento quiero pensar yo nadie lo critique si acepta el papel nadie lo critique si hace esto porque todo lo hace pensando en las fans y cómo llegar a más fans para que puedan reconocer el grupo para que puedan conocerlo escuchar su música y crecer todavía más apoyen a o sea se lo merecen es es otro pedo este grupo, se los, se los puedo asegurar, es otro pedo el fandom, es muy buena onda, a pesar de que muchas, muchas fans, no estoy diciendo que todas, pero muchas se están metiendo nada más por un huevo y las están despreciando a, a, a los otros a los otros chicos, a los otros cinco. Entonces, amigas, si eres de esas que anda viendo los lives de Saná, de Rocky, de Jinjin, Jin, de MJ o de Moonbeam pidiendo por un huevo, no. Detente, pero no eres aroja. Y Procesa bien lo que vas a decir Antes de ver un live De otro que no sea humo Porque los chicos también se sienten mal, amigas También se sienten mal Y, y no está chido a hacer sentir mal a los demás Simplemente por el favoritismo Que tú tienes No todas, que tú tienes eh, hacia, hacia cierto Cierto compa, ¿verdad? Que en este caso pues va a ser humo Así que, amigas, apóyanos a todas, la verdad A todos, a todos todos se merecen el apoyo por igual. Sí, tienes un bias, pero todos en el grupo merecen el apoyo que le estás dando a, a uno, nada más aún. Entonces, amigas, apoyen a todo Astro porque es grupo arte. ¡Otro mitote de Astro! Amigas, también estoy muy emocionada porque MJ también va a ser MC en otro... ¡Ay! En otro Variety Show. Entonces también vamos a tener que apoyar mucho el Variety Show donde va a salir MJ... MJ, amigas, tiene mucho carisma, es un cantante extraordinario. Si no, no, no entienden ese amor que yo tengo hacia la voz de ese hombre, vayan y escuchen Always You. Les voy a dejar el link para que también lo escuchen, porque ese alto que hace ese hombre en ese minuto... No, hombre, amigas, ustedes no saben lo que se están perdiendo. También MJ está despegando su carrera, ya salió como MJ y me... Ya nos dio este, otra faceta que ver de en Super 5, en entretenimiento favorito, si vieron ese Ready Show también. Pues no es Rarity Show, pero pues ahí se da, ¿no? Eh, amigas, es un grupo que tiene demasiado potencial, ¿qué dices tú? No, no, no, no, no. Este, si sacara más combats mira, arriba hasta el tope en todo iba a estar astro, amigas, amigos. Es lo que yo considero, porque pues obviamente soy del fandom, no, pero... Tiene, viéndolo de una manera objetiva, tiene mucho potencial. O sea, puede llegar tan alto como quiera Astro. Así que, repito, no sé por cuánta vez, eh, apoyen a Astro. Amigos, otro mitote, otro mitote que les traigo, que les quería contar, es... De JYP, se está, miren, se está retorciendo en su asiento de CEO, porque... God7 la está dando, amigos, la está dando sin él, la está dando con sus creaciones, con su personalidad, con... la está dando, amigos, está... ¡Wey! Estoy muy feliz por ellos porque, amigos, no tienen una idea de lo que han batallado con ese Ruco. Oh. Para, para que JB hacía canciones y les decía, no, güey, no puedes... No la puedes sacar porque no es del color de Gotzeven. ¿Tú qué vas a saber que es del color de Gotzeven? A las sagas nos gusta. Todo lo que hagan esos canales. ¿Sí o no? Desmiéntanme. Háganse en los comentarios, por favor. Amigos, esos que le están dando con todo. Jackson, con su marca, su Team One, que está más cara que mi casa, pero ahí está. Eh, Yugi, amigos, Yugi se nos fue a la MMG. ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Hágase, estoy muy feliz porque, miren, J-Park va a tener con quién tirarle al JYP, o sea, compis que salieron de la JYP. Mira, andan en el mood, esos amigos, andan en el mood, tienen todo para triunfar. Yugi, muy buen bailarín, muy buen cantante. Y de la mano de la compañía de Jay Park, mira, ya nos trajo un video de baile que está 10 de 10. Nos faltó una rolita perreadora para subirte a la cima, carnal. O sea, no tienes nada más que hacer. Mark se nos fue a Los Ángeles, amigos, abriendo su canal de YouTube, su primer single. Ay, Güey, está muy padre el single, la verdad, escúchenlo, está muy bueno. Váyanse a Spotify. Busquen One Me... One... One Million. si sí, no me equivoco. Eh, sí. Uh -huh. Y también vayan a suscribir al canal de Mark. Ya tiene un millón de seguidores con un video, güey. Pero pues así es, Marcito Bebé. Todo el éxito del mundo. Ya sabemos... No, no, no, no, no, no. JB está trabajando en sus canciones. Amigos, ¿qué les diré? JB está trabajando en sus canciones... Por fin va a poder hacer lo que a él le gusta y a nadie le va a rechazar sus pedos. No, no va a tener a nadie que le diga, eso no lo puede sacar. No, amigo, tú sácalo. A nosotros nos va a mamar todo lo que hagas. E -e ese término, pues, nos va a gustar. Que no, no lo malinterpreten. Jung Güey, amigos, ese carnal se ve bien feliz. O sea, en el live, que hizo? La vez pasada es como que se veía feliz. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí O sea, como... ¡Ay, soy libre, amigos! ¡No, no, no, no, no! Mira, me dio una paz hermosa. Jin Yong, güey, ese, ese vado también la va a dar porque la va a dar cantando, actuando, haciendo lo que hace de peso. ¡Chingada gana! Pero la va a dar. O sea, tiene todo el meme para triunfar. Tiene todo, güey. Y bajo la mano de la empresa, pues, que ya firmó. Mira, 10 de 10. ¿Y qué decirse del señorón Bam Bam, amigos? Ese señorón, mira, a las Tailandias se va a hacer su desmadre. Se va a ir a cantar, se va a ir a presentar programas, se va a ir a actuar, se va a ir a hacer su desmadre. Pero él la va a hacer allá, ¿por qué? Porque es el rey de Tailandia, carnal. Es el rey de Tailandia. Y la va a dar, y la va a dar, y la va a seguir dando, y tú la vas a seguir viendo y vas a seguir disfrutando. Porque, amigos, es que es bam bam. Y pues... Novedades, aunque ya dije Jackson, con su marca super hiper mega famosísima, si ¿Sí, ya vieron Get Real programa o podcast eh, dirigido por Peniel de B2B, por BM de Card y por Ashley, eh, tuvieron invitado a Jackson hablando de pues, los proyectos personales de cada uno y más que nada pues que Jackson ya va a poder eh, promocionar su marca en Corea porque pues el acuerdo con JYP era que podía promocionar en todas partes, pues menos en Corea porque pues era de él esa zona. Pero ahora Jackson va a entrar con todas las coreas y tienen que ayudarlo, tienen que ayudarlo. Además también nos contó de una colaboración que quiere hacer con BM de Card. Ay, oh, Dios. Mío. ¿Se imaginan qué rolón va a ser BM y Jackson? No, no, no, no, no. O sea, y luego va a ser internacional, o sea, va a estar en inglés. Para mitotearles de todo Ay, no, Estoy muy emocionada amigos Demasiado, no tienen una idea Pero bueno Muchas gracias por haber mitoteado este día conmigo Espero tener más mitotes eh, Entre semana O un poquito Pues más avanzado eh, en la semana eh, Recuerden darle like Suscribirse, comentar Y compartir si les gustó el video Estoy tratando de subir video Cada semana a veces dos veces a la semana, así que por favor tengan mucha paciencia. Les voy a estar leyendo los comentarios por si quieren que suba más eh, contenido de este tipo o pueden recomendarme cosas de las que pueda hablar. No sé, amigos, yo estoy aquí para ustedes. Un abrazo y nos vemos ya sea el sábado o el domingo.